Ganadores con el Superpleno 0273. Ganadores con el Pleno 273. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Eso. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del Motirón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal. Así generamos más salud y empleo para la región. Feliz tarde para todos.